el avance de los mil megas, la problemática de cupos de combustible y gas. Eh, hemos también eh, firmado el acta para impulso de la Agencia de Inversiones de Comercio eh, y Comercio Exterior del Norte Grande, con lo cual creo que es un paso importante que estamos dando las 10 provincias en ayudar a nuestra producción y a la oferta exportable. Eh, hemos vuelto a firmar un acta ya concreta eh, apoyando eh, eh, la ley que se encuentra en este momento en el Senado para la este, eh, para la sanción del, de cuatro tratados internacionales de garantías de inversiones, y también eh, hemos escuchado al Ministro de Turismo de la Nación, que nos ha hecho un informe muy importante del Programa Federal de Inversión y del Ministro de Desarrollo Social sobre las políticas en esa materia eh, en, en, el, en nuestra región, y de igual manera el Ministro Cabandíe, Ministro de Medio Ambiente, en eh, el tema eh, medio ambiente a nivel de nuestra región. Y por, por último, este, algunas cuestiones que tienen que ver con la mesa del litio que conforman las provincias de La Rioja, Catamarca y Salta. Hemos recibido también a la Presidenta del Parlamento del NOA, quienes nos han manifestado eh, de una próxima reunión que se va a realizar para eh, generar el Parlamento del Norte grande, lo cual creemos una importante... Iniciativa y eh, por último, eh, hemos decidido hacer el 8, 9, 10 y 11 de septiembre en la provincia del Chaco una expo del Norte Grande, que es un desafío importante. Nunca se ha realizado un evento de este tipo para mostrar nuestro potencial este, eh, eh, productivo en general. Y esto este, eh, va a tener el acompañamiento del Consejo Federal de Inversiones. Eh, es parte de la decisión de llevar adelante políticas conjuntas de promoción, de, de, de integración, y, y en eso incluye también a ferias internacionales y como en este caso una feria regional del Norte Grande que vamos a realizar en la provincia del Chaco. Este, y hemos fijado como fecha de próxima reunión el martes 5 de julio en la provincia de Formosa, donde vamos a llevar adelante eh, la decimoprimera eh, asamblea de gobernadores de la región de, del Consejo del Norte Grande. Así que estos son los temas que hemos tratado y algunos otros temas que han ido surgiendo, que los, vamos, los hemos puesto en carpeta de próximas reuniones y solicitudes de reuniones a través de nuestro jefe de gabinete de ministros y el ministro del interior que nos vienen acompañando desde el primer momento para cuestiones puntuales que hacen a este objetivo de la región que tiene que ver con cuestiones de la urgencia, con cuestiones a mediano plazo, que, que, eh, cuyo objetivo es romper las asimetrías y poder desarrollar todo el potencial de estas 10 provincias que estamos trabajando hermanadamente. Agradezco muchísimo la posibilidad este, que podamos expresar lo que estamos realizando y bueno, quedamos a disposición de los señores periodistas. Cata, no se se eh, para el gobernador Osvaldo Jaldo como anfitrión de este encuentro, eh, estamos en vivo para Canal 10. La pregunta es la siguiente, bueno, si bien hay diferentes temas que los gobernadores vienen insistiendo en sus reuniones de Asamblea del Norte Grande, cómo reducir la simetría de transporte, energía, hay un tema eh, puntual, muy de actualidad, que tiene que ver con el abastecimiento de gasoil. También se, se, se ha hablado de esto en esta reunión, y se ha, si se ha coordinado alguna solución, ¿no? alguna gestión en concreto en este tema. Muchas gracias. Sí, la verdad que en primer término, agradecer a todos los periodistas acá presentes, como así también a los medios que ustedes tan dignamente representan. Sí, la verdad que se han tratado el temario completo, como bien lo ha manifestado el presidente del Norte Grande, el gobernador Gerardo Zamora, y dentro de esos temas se han tratado la problemática que venimos viviendo en el interior, fundamentalmente en el NOA y en el NEA, que tiene que ver con ir achicando las asimetrías que tenemos en determinados servicios y áreas, como pueden ser la energía, como pueden ser el transporte. Y uno de los temas, seguramente, que más nos preocupa hoy y que el jefe de gabinete, el doctor Juan Mansur, se comprometió a hacer las gestiones necesarias, conjuntamente con el ministro del Interior, Guado de Pedro, que es la escasez de el gasoil en el norte argentino. Ustedes saben que al comienzo se planteaba la problemática del gas y del gasoil, del combustible, para que podamos hacer funcionar nuestras economías regionales. Gracias al encuentro que hemos tenido del presidente de la Nación, del doctor Alberto Fernández, con el presidente de Bolivia, el tema del gas estaríamos en condiciones de decir que estaría mayoritariamente solucionado. Sí, hoy un problema que tenemos que buscar de resolver era el problema del combustible para el funcionamiento de nuestras economías regionales. Economías regionales que hoy, de acuerdo a lo que han manifestado la mayoría de los gobernadores, estamos en plena zafra, en plena cosecha, nosotros estamos en la zafra del limón, en la zafra de la actividad sucroalcolera, como así también muchos otros colegas gobernadores han manifestado y se han manifestado en este mismo sentido. Así que coincidimos que es una prioridad y también, también nobleza obliga que hay que saber que el gobierno nacional está haciendo un gran esfuerzo para abastecer del combustible a la República Argentina. Es decir, hay un porcentaje importante que se está importando y se está pagando en divisa en dólares, por lo cual el gobierno nacional está comprando combustible para que a nuestras economías no nos falte o nos falte lo menos posible. Por eso hoy podemos hablar que hay razón, eh, que se está racionaliz racionalizando el combustible, se está cupificando el combustible, y nosotros lo hemos manifestado en la provincia, si bien tenemos problemática de escasez pero nosotros no tenemos ningún ingenio parado, ninguna citrícola parada y todavía no hay ninguna actividad eh, ni economías regionales paradas. Sí hay escasez, sí se está cupificando y sí el precio que se está cobrando por ahí no representa la realidad de lo que cuesta el combustible. En ese sentido, concretamente, el jefe de gabinete con el ministro del Interior van a hacer las gestiones que sean necesarias. Buenos días. Buenos días. José Romero Silva, de Telefe Tucumán. Para el jefe de gabinete de ministros de la Nación, Juan Mansur, en contacto nosotros recién con algunos gobernadores eh, que están participando de esta asamblea, ellos se han mostrado bastante molestos por el tema de la distribución de recursos. Concretamente están preocupados por el comunicado de la Federación de, de Empresarios del Transporte, la FATAP, que ya anunció que no va a poder hacer frente al pago del aumento salarial a los trabajadores, con lo cual ya desde algunos gremios de choferes de colectivos están, eh, si se quiere, también en alerta y movilización con futuros paros en el transporte público de pasajeros. ¿Qué va a pasar, eh, doctor Mansur? ¿Va a haber eh, más fondos eh, o más subsidios para las provincias del interior? Muchas gracias. Bueno, muy buenos días a todos los periodistas. Muchísimas gracias por, por acompañarnos. Una nueva reunión en el interior de la, de la Argentina. Con la presencia de la totalidad de las provincias argentinas representadas del, del norte grande. El temario, como bien lo dijo el presidente Protém por el norte grande, fue muy extenso, haciendo hincapié en algunos temas centrales que tienen que ver con eh, la actualidad. Todos sabemos la situación global que se está, que se está viviendo producto de la guerra, una, la invasión de Rusia a Ucrania que ha alterado eh, todos los términos y todos los valores de, de referencia. Todos sabemos lo que está pasando eh, con algunos commodities vinculados a lo que son los granos. Eh, todos sabemos que esto ha generado también algunos otros inconvenientes y entre ellos un tema central tiene que ver con lo que es la energía. Y en el marco de este proceso de situaciones complejas vinculado a la energía y la provisión de energía, eh, Argentina también está en esta situación viendo de plantear eh, soluciones. El gobierno nacional ha destinado recursos importantes a la compra y a la importación de más combustible. Acá se mencionaba ya el acuerdo con el presidente Arce de, de Bolivia a fin de asegurar eh, la provisión de, de gas... Pero obviamente hay una dificultad seria en lo que tiene que ver con el combustible vinculado fundamentalmente al gasoil. Así que en este sentido vamos a redoblar los esfuerzos, estamos en contacto permanente con el área de energía, estamos en contacto permanente también con IPF a fin de normalizar, la situación del aprovisionamiento fundamentalmente de gasoil. Hemos tomado nota también de algunas inquietudes que se han planteado acá vinculado a las zonas de frontera, las exportaciones, por llamarle de alguna manera, de combustible, que bueno, vamos a ver de precisar un poquito más en detalle eh, cuál es esta, esta situación que se está viviendo. Así que, en ese sentido, el gobierno nacional ha tomado nota de esto, vamos a ver de, de resolverlo. En el día de ayer o antes de ayer, el gobierno nacional anunciaba algunas facilidades eh, para aumentar la, la producción de combustibles en la Argentina vinculado a la flexibilización de algunas normativas en el marco de la política cambiaria. Así que eso también pensamos que, no en lo inmediato, pero sí va a ser eh, una ayuda importante. La otra cuestión tiene que ver también con un gasoducto, que es para multiplicar varias veces la extracción de shale gas, eh, fundamentalmente de uno de los yacimientos más grandes que hay a nivel global, que está en la Argentina, que es conocido como vaca muerte. Ese proceso también está en marcha. Lo que vamos a resolver ahora es lo coyuntural y urgente. Y en cuanto a lo que tiene que ver con la pregunta vinculado al, a lo que es el transporte y lo que son los aportes del gobierno nacional que se conocen como subsidios al transporte, eh, esto ya se ha planteado, ustedes saben que hoy estaba previsto un, un, un incremento dentro de lo que es el presupuesto, la Argentina hoy no tiene presupuesto, la Argentina no tiene presupuesto, así que ahí estamos eh, readecuando el presupuesto y asignando las la partidas. Independientemente de estas partidas que se están eh, reasignando, lo que vemos sí es una asimetría muy importante en la asignación de recursos entre lo que es el interior y lo que es el AMBA. Esto ya ha tomado nota el ministro del área y está llevando adelante una propuesta que calculo que en los próximos días la vamos a tener a fin de empezar a transitar un camino, no va a ser de un día para el otro, estas asimetrías vienen de décadas, pero sí empezar a transitar un camino que nos lleve a que, estos, que estas asignaciones de subsidios, fundamentalmente al transporte, encuentren eh, eh, una equiparación entre lo que es el AMBA y el interior de, de toda la Argentina. Así que eso seguramente va a ser en los próximos días la, la propuesta, que obviamente en el marco de un país federal la vamos a compartir con todos los gobernadores. Bueno, hola, buenas tardes a todos. Eh, la pregunta va para el jefe de gabinete, Juan Mansur Primero, eh, si se tiene en cuenta cuándo efectivamente se va a concluir con el problema este del, del desabastecimiento de combustible específicamente con respecto al gasoil y si se consideró los posibles otros desabastecimientos como por ejemplo eh, la mercadería en góndola o los problemas que seguramente va a acarrear esta situación si tienen algún tipo de estrategia para hacer frente a eso que seguramente los próximos meses lo van a sufrir acá en el norte del país sobre todo. A ver, cuando uno se pone a ver la prensa a nivel internacional y ve que los eh, medios más prestigiosos del mundo están hablando de algunas situaciones que esperemos que, que no se lleguen, que algunas cuestiones apocalípticas a nivel internacional, obviamente que hay que tener una reflexión muy profunda. Y esto tiene que ver estos encuentros, fundamentalmente, en el cual se discuten eh, diferentes iniciativas. Yo decía recién, esta guerra producto de la invasión de Rusia a Ucrania ha alterado todos los valores de, y los términos de referencia. Pero no solo lo, lo, los valores, sino también los volúmenes. Los volúmenes. Todos nos enteramos por la prensa que pa algunos países, como la India, por ejemplo, cerraron su exportación de algunos productos, como es el trigo. Argentina es un gran productor es un gran productor, y ahí el gobierno nacional lo que sí va a privilegiar es el aporte del insumo estratégico, que es el combustible, fundamentalmente para lo que es la producción, en ese sentido. Así que eso le vamos a dar toda la, la, la prioridad. Eh, para lo que tiene que ver para la producción, como también las cuestiones básicas que acá se hablaba, digamos todo lo que tiene que ver con salud, seguridad, etcétera, etcétera, etcétera, el transporte público y todo lo que aquí. Así que eh, cuando uno se pone a ver en perspectiva las eh, propuestas a un futuro de mediano plazo son muy optimistas para la Argentina. Sí tenemos una coyuntura hoy que tenemos que ver de, de resolver y en ese sentido el gobierno nacional va a actuar con toda la premura del caso para asegurar, para asegurar el insumo estratégico que tiene que ver con lo que es el combustible, fundamentalmente el gasoil para toda la producción argentina. Buenas tardes, bienvenidos los señores gobernadores. Lalo Cardoso de Canal 5, para el doctor Zamora. Doctor, ¿podría por favor reiterar cuándo va a ser el próximo encuentro, cuándo va a ser la próxima expo, por favor, y si también va a haber la posibilidad de que este, participen más parlamentarios también nacionales. Muchas gracias. La, la próxima reunión va a ser en la provincia de Formosa el día 5 de julio. Y la, la expo que vas. Me preguntabas de la expo. La expo, que sería la primera expo del Norte Grande, estaría prevista entre el 9 y el 11 de julio. Eh, Septiembre en la provincia de Chaco. Este, bueno, si no, no hay más preguntas, eh, muchísimas sí, sí. gracias. Sí, sí, sí, eh, sí, eh, sí, tenemos gracias. más preguntas. Perdón. Bueno. Eh, eh, eh, quería preguntarles porque en realidad se habló, eh, bueno, a cualquiera de los funcionarios nacionales quizás va esta pregunta, se habló mucho de la necesidad de federalizar el país. Eh, uno de los, bueno, Se habló mucho también del problema en el transporte, el transporte en los colectivos, las asimetrías que hay en Buenos Aires. Mi pregunta a cualquiera de los funcionarios nacionales es la siguiente. ¿El tren de pasajeros entre provincia está en la agenda del gobierno? Porque si hubo un elemento federaliza federalizador a lo largo de la historia argentina, fue el tren, el que llevó a los pueblos y el que le dio vida a los pueblos. Hace muchos años ha desaparecido. ¿Eso está en la agenda del gobierno? Sí, por supuesto. Sí, por supuesto que se está trabajando. Y, y el norte fundamentalmente es testigo de esto. Y ahí ustedes saben que hay una inversión muy importante de nuestro gobierno a partir del año 2019, a pesar de todas las situaciones conflictivas que han ocurrido, digamos, vinculadas a la pandemia y todo lo que nosotros ya sabemos, pero solo para tener eh, algunos datos, voy a tirar, eh, mencionar, perdón, algunos datos al azar, digamos, en, el, en ferrocarriles, entre vías nuevas y reparadas, en este periodo de tiempo se van realizando más de 1.700 kilómetros. 1.700 kilómetros. Eh, y hay una política dirigida a seguir, a seguir avanzando en todo lo que tiene que ver fundamentalmente con la carga. Se ha multiplicado la, la carga. Se ha multiplicado la carga. Hoy eh, los números de transporte de granos se eh, han multiplicado. Pensamos al 2023 poder llegar a transportar a transportar granos por ferrocarril 30 millones de toneladas. Ese es nuestro objetivo que hoy tenemos trazado. Con lo cual habla a la Clara de que hay una inversión eh, muy importante. Obviamente eh, es un proceso y este proceso va a llevar su tiempo. Lo que sí hay es una planificación muy clara de la direccionalidad de cuál es el rumbo que hay que seguir y en ese sentido hace poquitos días semanas estuvimos en la provincia de la Rioja en el marco de esta reunión que acá también se mencionó atacalar, que tiene que ver eh, con los corredores oceánicos con los corredores bioceánicos digamos y eso creo que es un gran desafío. se están trabajando en la documentación técnica, se va avanzando en los proyectos hay una excelente predisposición del gobierno de Chile con su, con su presidente de generar todos los intercambios posibles para generar esta eh, oportunidad enorme que hay a través de los puertos del hermano país de, de Chile. ¿no? El, la vía navegable del siglo, del siglo XXI va a ser el Pacífico. Y esto lo tenemos muy claro, digamos, así que en ese sentido vamos a seguir generando todos los vínculos, los contactos, la documentación técnica, los proyectos y también las inversiones necesarias, porque la logística hoy tiene que ver con la centralidad en la, en, en la asignación para poder eh, eh, y conseguir eh, nuevos mercados. La Argentina, en el año 2021 ha exportado con todas las dificultades, con todas las dificultades, con la pandemia, con la dificultad de transporte logístico, con la falta de contenedores, de buques, que todos sabemos, exportó bienes y servicios por un poco más de 78 mil millones de dólares. Y las previsiones para este año son poder superar. Los 85 a 90 mil millones de dólares. En eso estamos trabajando y para eso es la infraestructura y estas son eh, las visiones que tenemos. ¿Y esto qué representa? Esto representa obviamente producción, representa trabajo y estos son los indicadores que vemos cuando la Argentina eh, plantea indicadores en los cuales el desempleo ha, ha disminuido. Ahora, no ha disminuido de forma simétrica en toda la Argentina y estos son los grandes desafíos que tenemos Hacia adelante, ¿no? Bien, última pregunta. Sí. Buenas tardes, Marcelo Guesal, mi nombre es de la Gaceta, para el Ministro de Pedro. Eh, en esta construcción de federalismo, eh, que es prácticamente ha sido el caballito de batalla de, de la gestión, de, pre, mejor dicho, de la campaña preelectoral de Alberto Fernández, eh, llegamos a una Argentina que hoy tiene muchas tensiones dentro de lo que son precisamente es una de las patas del Frente de Todos y también de, de, de la institucionalidad argentina, estamos hablando de los gobernadores. ¿Esta tensión puede llevar al gobierno nacional a convocarlo a todos sin distinción de banderas para discutir estos temas, como por ejemplo el tema de las compensaciones tarifarias, el tema de la redistribución de la coparticipación que viene demorada y otros que atañen precisamente un crecimiento eh, con equidad? Bueno, muy, muy buenos días para todas, para todos. Para todos. El presidente, como muy bien lo, como lo comunica usted en su pregunta, el presidente hizo campaña diciendo que vamos a tener un gobierno federal. Las decisiones del el presidente, las decisiones del de gabinete nacional tienen que ver con corregir las asimetrías de muchísimos años y más las de los últimos cuatro años, con lo cual vamos a seguir dando la discusión sobre la realidad, vamos a seguir diagnosticando esta Argentina que en lo formal es una Argentina federal y que para ser una Argentina federal todavía quedan muchos años, muchos años de obras, muchos años de infraestructura, muchos años de inversión en el norte, en la Patagonia, en las distintas regiones de la Argentina para poder terminar también con ese, ni, con ese nivel de concentración poblacional que hay alrededor del puerto de Buenos Aires hoy. La Argentina concentra el cercal del 37% de la población viviendo alrededor de el puerto de Buenos Aires, lo que recién manifestaba el jefe Gaby que tiene que ver con los corredores bioceánicos es una posibilidad es una posibilidad de poner otra vez la fuerza de la producción en el norte argentino y también en la zona centro y que se puedan usar por ejemplo por ejemplo los puertos de agua profunda que tiene chile eso Recordemos que los puertos de agua profunda que tiene Chile están a, tre, a menos de 400 kilómetros de varias provincias argentinas. Eso más desarrollo de infraestructura, de la red ferroviaria, de diseñar nodos de logística que permitan abaratar los costos, que permitan ganar, ganar competitividad y un mundo que empieza a comercializar más por el océano Pacífico que, que, con el, que por el océano Atlántico, un mundo que sigue creciendo poblacionalmente, económicamente en las regiones de Asia, ese potencial, esa salida del de trabajo de la mano de obra argentina, esa salida va a empezar a que sea realidad ese sueño de millones de argentinos y argentinas de tener un país multipolar, donde haya varios polos productivos, el jefe de gabinete hablaba de vaca muerta, en esa Patagonia petrolera, esa Patagonia productora, de gas esa Patagonia pesquera poner en funcionamiento los puertos de agua profunda que también hay en nuestra en nuestro mar atlántico digo esa zona núcleo centro productora de maquinaria agropecuaria ganadera productora de agricultura y ese norte también este norte también que ahí con el viceje, vicejefe de gabinete hicimos un y con muchos gobernadores que hoy están presentes, hicimos un viaje a Israel para ver de qué modo podemos ampliar, ampliar cuidando el ambiente, ampliar las zonas productivas, aplicando gestión inteligente de agua. Nada, son cosas que estamos fomentando y fomentamos y apoyamos todos los consejos, todos los consejos que permitan poner en discusión y partir de un diagnóstico certero para de una vez por todas volver a poner a la Argentina profunda a las economías regionales y al interior en el lugar que siempre tuvieron que estar. Muy bien, esto también tiene que ver con, con lo que se habló recién, vinculado a un tema que no puedo dejar pasar por alto, vinculado a la provisión de combustible, que hay en algunos lugares, de acuerdo a, a referencias, que se están incumpliendo los valores que fija el gobierno nacional para la entrega de combustible, se están alterando esos precios. Bueno, también decirle que aquellos que alteren los valores, o que cobren de más de lo que está fijado por parte del gobierno nacional, decirle que, bueno, les vamos a caer con todo el peso de la, de la ley, porque eso no se puede hacer. Eso no, no no es correcto. Así que, en ese sentido, yo lo que quiero destacar es la presencia acá de tres, cuatro ministros nacionales, el vicejefe de gabinete, todo el gobierno nacional, eh, acompañando al norte argentino, acompañando a, a los gobernadores del norte argentino, eh, con toda la fuerza, con toda la vocación y la decisión política de revertir una situación que, repito, lleva, lleva décadas. Y esto lo, lo tomamos como una política central, como una prioridad, y la, vamos, y la vamos a llevar adelante. Nosotros, volviendo a la pregunta que hacía recién usted, Marcelo, eh, es verdad que a veces tenemos miradas distintas, a veces tenemos diferencias. Es bueno, es sano, es lógico, esto tiene que ver con lo que es la, la bendita democracia que estamos transcurriendo ahora también decirle, y esto lo hablo desde el gobierno, nosotros vamos a trabajar incansablemente, como lo ven acá, primero eh, por principios claros que nos unan, digamos, y ahí en esto de unir vamos a trabajar, eh, sí, es verdad, por unir fundamentalmente a nuestro espacio político, porque este es el deber que tenemos, pero también hacer la convocatoria y unir a todos los argentinos hoy en este contexto complejo y difícil que está viviendo la humanidad. Eh, hay un contexto internacional que es por todo conocido, pero yo le quiero dejar esta mención optimista hacia un futuro. Tenemos una gran oportunidad, una gran oportunidad. El mundo, el mundo necesita lo que Argentina tiene. Muchísimas gracias a todos.